¿Qué veíamos a través de las redes sociales? Y bueno, nos permite enterarnos también de muchas cosas y los mismos medios de comunicación y esto que, que se ha visto en el mundo porque existe como una convocatoria a la superluna que se, va, se verá esta, este martes precisamente, eh, va a ser más grande, más brillante que la de enero y creo... Es, se, se tendrán en lo que va de esta gestión 3, con esta característica. Eh, está nublado para la paz, tal vez no la podemos ver, sin embargo hay que conocer qué significa todo ello, y por, por ello nosotros también hemos invitado en esta oportunidad a Martín Subieta, director del planetario MAC. ¿Sherry? Eh, ¿Cómo estás? ¿Shera? Sí. Lo practicamos antes de la entrevista y no pudimos. Martín, bienvenido, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy bien, y... Feliz de estar acá para compartir con ustedes un poquito sobre este fenómeno natural. A ver, ¿de qué trata este fenómeno? Coméntanos las características, ¿cómo es posible? Porque incluso le dicen eh, la, la superluna. ¿no? La superluna, sí. Correcto. En realidad estamos hablando de un fenómeno natural que ocurre con una cierta frecuencia todos los años y eh, resulta más grande, o sea, se, lo pueda, se la puede apreciar a la luna un poquito más grande de lo normal porque eh, resulta que está... Eh, ...a una distancia muy cercana de la Tierra, en su, eh, se, se denomina perigeo, que es la palabra del griego, eh, peri, que significa alrededor, geo, referente a la Tierra, ¿no? alrededor de la Tierra. Y en este punto más cercano a la Tierra, la Luna eh, se la puede distinguir con mayor eh, facilidad... Eh, porque se, se, se encuentra a una distancia más, más cercana, ¿no? aproximadamente estamos hablando de 357.000 kilómetros con respecto a la posición más lejana que es todo lo contrario que ocurre y que se, eh, se conoce como las lunas nuevas normalmente para cu cuando la luna se encuentra más o menos a más de 400.000 kilómetros de distancia entonces esta, este fenómeno hace posible de que la luna eh, como se acerca hacia la tierra eh, se la pueda apreciar un un poquito más grande, digamos, ¿no? y justamente muchos aficionados en el, alrededor del mundo, o sea, aficionados de la astronomía y muchos planetarios como, por uh -huh. ejemplo, el nuestro, este, eh, existe gente que incluso hace un poco de astrofotografía para aprovechar justamente esta este acercamiento del, de la luna y poder tomar fotos bastante interesantes. ¿no? Estábamos viendo precisamente, en imagínense, aquello que nos explica eh, Martín sobre la distancia, que hace para nosotros un fenómeno interesante, un ¿no? fenómeno, me decías, así, sí se, se da, pero eh, ¿por qué eh, hablamos de la superluna de nieve, por ejemplo?, ¿Por qué, ¿Por qué decimos que no, se le va a ver más brillante, se la va a ver más blanca, se le va a ver más en realidad, grande, eso, y, o sea, eso, eso, ¿qué? eso va a depender mucho de, de, de, de desde qué parte del de planeta se lo está observando. ¿no? Eh, por, ejemplo, por ejemplo, aquí en, en, en La Paz, nosotros uh, tenemos el prioridad de un, libio, un, un cielo relativamente limpio, eh, incluso de la contaminación lumínica, eso quiere decir que la, la, el aporte de la cantidad de luz que genera nuestra ciudad no obstruye eh, totalmente, digamos, la visibilidad de los astros bueno, En este caso la luna En, eh, en el cielo nocturno ¿no? Y de hecho, si nosotros nos vamos, por ejemplo a, a, Alejando a la ciudad, por ejemplo y, Yéndonos hacia el alto, a, hacia el altiplano este, el, el cielo realmente se convierte en un escenario bastante interesante Para poder observarlo a, Con el simple ojo desnudo, se dice ¿no? O sea, no necesitas nada para, a, a, simplemente no vas a ver y, y ves un espectáculo realmente impresionante ¿no? no solamente viendo la luna sino también los otros astros que componen el cielo nocturno nuestro ¿no? en todo el año entonces eh, depende mucho de dónde se lo está viendo ¿no? y, y en muchas partes del mundo como tienen bastante eh, ciudades con bastante contaminación lumínica entonces los y, y, la, y la atmósfera de paso está más contaminada ¿no? por los efectos de la polución entonces hacen de que los colores que representa la, la luna en realidad por un efecto de la atmósfera uh -huh. más que todo este, de estos matices extraños de color a la luna que no tiene nada que ver digamos, con la, el con la propia en sí. luna ¿no? o sea, la, el fenómeno como te decía se repite eh, en, en, en todos los años con una cierta frecuencia ¿no? y eh, es, un, es el producto de simplemente el movimiento de la luna que tiene alrededor de la tierra ¿no? y, bueno, y el, de, el de la tierra alrededor de del sol, es eh, decir, los cuerpos celestes se mueven por una interacción de lo que se llama la fuerza gravitacional que hace de que estos objetos estén eh, atrapados como una especie de campo gravitacional que ejerce la tierra en la luna y viceversa ¿no? este, eh, eh, sin embargo este fenómeno sí es bien asociado a un, a un efecto más macroscópico podemos decirlo y, y más eh, más eh, visible, en cierto modo, con esto de los efectos de las mareas, ¿no? Cuando, obviamente, la luna se acerca más, la marea, la marea crece y cuando la uh -huh. luna se acerca, oh, perdón, se aleja manejantes? más, uh -huh. la marea baja, ¿no? Entonces, es un efecto casi inmediato que está conectado con este fenómeno. Pero, ¿por qué porque así se explica nada más o...? No, no, porque es... Eh, o sea, los cuerpos eh, masivos, o sea, la tierra, la luna... Este, ejercen de por sí solos, es una propiedad que tienen porque son cuerpos masivos, un campo gravitacional. Los campos gravitacionales son los que generan la fuerza necesaria, si tú quieres, uh -huh. para que los objetos menos masivos, como en este caso la Luna comparada con la Tierra, sean atrapados por el campo gravitacional terrestre. Pero el, la misma Luna ejerce un campo gravitacional, es una fuerza en la Tierra, pero que obviamente no, podríamos decir que entre ambas. Eh, eh, ...resulta el, con el movimiento e, e, elíptico que hace la luna alrededor de la Tierra, ¿no? Y esto pues, ha sucedido por mucho tiempo así, ¿no? Es decir, uh -huh. que prácticamente se ha creado la luna, obviamente, con ciertas variaciones en la, en la órbita, naturalmente. ¿no? ¿Con qué frecuencia se presenta la superluna, me decís? ¿Eso se presenta siempre, me decías. Sí, sí, todos los años. Es decir, uh -huh. en su máximo acercamiento de la luna hacia la Tierra... ...que está prevista en algunos casos en los meses de enero, febrero, uh -huh. por ejemplo, ¿no? En nuestro, en nuestro Como año. Como que ya, ya, esa es la segunda que tenemos sí, en el sí, año. Sí, sí, sí. Hay una tercera todavía en este sí, caso. Sí, sí, sí. Van a haber más acercamientos de la luna hacia la Tierra. Y también los, los propios alejamientos, ¿no? Describe un tránsito en, en todo el año donde justamente eh, por, por la órbita que tiene la misma... ...se acerca o se aleja de la Tierra, ¿no? Yo quiero aprovechar, eh, Martín, eso que me decías, ¿no? Y me explicabas, hay dos motivos para que se la vea diferente. Y de ir de, de, de repente, se da este, este movimiento de verla de distintas maneras y cómo la vaya a captar en, en cada uno de los países donde se encuentre. Y me decías, eh, en el caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos una atmósfera más limpia. Uh -huh. Me hablabas de un segundo elemento que, que hace que, que tengamos pues, una, una visión distinta de la superluna. ¿Cuál es ¿Y, cómo, ¿Y cómo esto...? Eh, no tiene nada que ver con el fenómeno en sí, así, así te entendíamos, sino simplemente por cómo se lo va a observar. Eh, ¿Es motivo de estudio ello? Ah, ¿Te refieres a que ¿Por qué se lo observa o por qué se le da uh -huh. estos calificativos como que la luna de nieve, la luna roja? Sí, sí, es un efecto más que todo, de depende de dónde se lo esté observando en el en el, en el planeta, ¿no? Eso depende mucho de la del tipo de atmósfera y el grado de contaminación que tiene la atmósfera sobre el observatorio o, o la ciudad de donde se la está viendo que hace que la luna tenga estos matices de colores extraños que no, o sea, que no tienen nada que ver propiamente con la luz que refleja en realidad la luna por por, por la luz del sol que que, que llega a ella, ¿no? que es por eso que la observamos iluminada, ¿no? o sea, la, luz, la luna no, no genera ninguna luz propia, o sea, no es un, ninguna fuente de luz es, depende cómo depende, cómo está la atmósfera claro, y la claro, contaminación, me dices. Claro, claro. Aquí, ¿Aquí, general, la, aquí generalmente la se la ve Así, brillante cuando se la se la puede, se tiene oportunidad de verla y, eh, y se la aprecia yo creo que de alguna manera diferente de otros lugares donde el cielo es más contaminado, por ejemplo, de repente no la ve mucho, por ejemplo, Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo la ven aquí. O Santiago, no sé, ciudades bastante <risas> con bastante contaminación. Eh, atmosférica tiene otro color? contaminación lumínica, claro, claro, por los diversos efectos de, los, de, de la polución de la atmósfera <risa> y que sí que la luz se, se, se, se vea de otros colores ¿no? la luz que llega de la luna hacia los ojos de los observadores ¿de dónde se la va a ver mejor? de todos lados solo que acá en La Paz uh -huh. estamos, estamos eh, de hecho ya, ya la tenemos solo que sí, estamos sí, con sí, un sí, hecho, cielo nublado al momento y estamos con un cielo nublado al momento y bueno, se, se hizo un cálculo por ahí que pasemos una imagen Ajá. Este eh, ha comenzado bueno, en nuestro horizonte ha empezado a, a ser visible en la luna más o menos a las 7 y 20 de la noche y aún bueno, sigue ahí y va a, va a hacer el tránsito en el cielo nocturno paseño hasta prácticamente amanecer eh, la puesta de la luna es decir, cuando ya sale del, del campo de visión del horizonte va a ser después de las 6 de la mañana si no me equivoco entonces tiene todo ese tiempo para que se pueda apuntar telescopio y observarla. Y de repente sacarle fotos. ¿no? Pero bueno, eso depende de que se la pueda ver con, con bastante claridad. Pero lamentablemente ahorita, en este momento, está nublado. Yo la acabo de ver. ¿La, la, pero ¿la puedes ver? ¿se la ve? Sí, sí, se la ve. Y de hecho se la puede ver y, pese a que está un poco nublado, se puede ver muy, muy brillante. ¿no? <risa> desde las 7 de la noche, más o menos. ¿eh? Desde las 7 de la noche paseño, está en nuestro cielo paseño. ¿sí? Y hasta el amanecer. Ah, hasta el amanecer. Entonces, quien quiera observarla, salga un, salir rato? un ratito y la vea, ve Espera, <risas> esperando a que tenga suerte de que se despeje un poco el cielo. ¿no? <risas> Muchísimas gracias, Martín, no, por, ti, por explicarnos. Eh, es interesante conocer... Eh, en realidad el fenómeno que se presenta, porque ya te decía, se ha hablado de, de los colores de la luna, de la luminosidad, sí. de la luna de nieve, la superluna, y viene pues a, a raíz de, de aquello que, que vemos en las mismas redes sociales, es importante conocer en realidad cómo se presenta el fenómeno. Entonces sí tenemos la superluna esa noche hasta el amanecer, y, y bueno, donde si uno quiere más información, están con el planetario también. Sí, sí, sí, Este de hecho... Planetario, probablemente los, los ARPAS, este, es una institución que depende de la universidad uh -huh. y el planetario en realidad, más allá de ser como institución un planetario que ha servido uh -huh. durante más de 40 años a la sociedad, los chicos nos visitan todos los años, ¿no? donde los, se pasan los programas educativos, es un instituto de, que depende de la carrera de física, entonces vendría a ser como una suerte del departamento de... De, de astronomía y astrofísica de la universidad, entonces eh, también se realiza investigación, tenemos dos observatorios a nuestro cargo y eh, todo este material lo vamos a ir eh, este, difundiendo eh, de, acerca de las novedades que vamos a tener este año que van a ser muy interesantes eh, a través de nuestra página web planetario.unsa.bo ahí, ahí pueden buscar incluso los programas que estamos pasando, tenemos una agenda incluso de los programas que se van a pasar eh, en el transcurso del, del año eh, y también existe la, la hay una parte digamos histórica de lo que se ha hecho el año pasado con un montón de eventos que hemos tenido ¿no? tenemos por ejemplo un, una actividad muy bonita que se llama noches con el planetario donde eh, se trata de, de por ejemplo hacer tertulias o conferencias de temas ligados obviamente a la astronomía pero también ligados a temas científicos en general, para que se difunda hacia la sociedad, ¿no? Porque uno piensa y dice, y, ¿Para qué lo tengo? dice ¿Para qué no se hace ciencia en, la, en, en, en Bolivia, uh -huh. ¿no? En La Paz o la universidad no hace ciencia, pero eso no, no es cierto, ¿no? solamente que somos muy malos para difundirlo. Entonces, para estar teniendo es, suerte de... Vamos a invitar siempre para que venga. social para que... Para que pueda difundir actividades científicas. ¿sí? Es importante difundirle, así sí, acercarse sí, a la sí, gente. Sí. Y ahora que están los estudiantes con todo ello, también eh, con, las, con la información y, y las Olimpiadas, que, que también sí. es otro espacio en el que los, los jóvenes, ¿no? los, los chicos de los colegios, pues se van preparando y, y está en pie de pantalla donde pueden encontrar. Yo con ello me despido. Os Martín, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido siempre. Muchas gracias a ti. Para difundir lo que gusten. Gracias. Y comunicarlo. Gracias, gracias. Nos despedimos del programa. Gracias por su atención. Nuestro reencuentro el día de mañana, 21 horas con 30 minutos. Que tengan un excelente descanso. Buenas noches.